Lo habíamos anunciado. Este es el reporte que realiza el Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones generales de este 20 de octubre. Veamos los detalles. El órgano electoral plurinacional lanzó este martes el calendario que regirá durante el proceso de sufragio general en el país. Los datos indican que la primera actividad que se cumplirá es el inicio del empadronamiento masivo para nuevos votantes o aquellos que cambiaron de domicilio, proceso que se extenderá en el país y en el exterior desde el viernes 31 de mayo al domingo 14 de julio, mientras que el plazo para la inscripción de las candidaturas vence el 19 de julio. Publicación de candidatos, domingo 11 de agosto del 2019. Como actividad 7, uno de, de los hitos importantes es la presentación de demandas de inhabilitación a las candidaturas, lunes 12 de agosto a sábado 5 de octubre. Los partidos habilitados son el Partido de Acción Nacional Boliviano, Frente para la Victoria, Movimiento Tercer Sistema, Movimiento al Socialismo, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Alianza Comunidad Ciudadana, Unidad Cívica Solidaridad, Alianza Bolivia Diceno y el Partido Demócrata Cristiano. Publicación de candidaturas final, sábado 19 de octubre, y ahí después tenemos las elecciones generales. Domingo 20 de octubre. Cómputo y proclamación de resultados a nivel departamental. Estamos hablando de lo que viene a ser el TREP, la transmisión directa de actas, Domingo 20 de octubre. Presentación de resultados departamentales. Lunes 28 de octubre como último término para lo que viene a ser el cómputo oficial. El 20 de octubre se desarrollarán las elecciones generales en el país para elegir al presidente, al vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores para el periodo gubernamental a 2020-2025. Cerca de 6 millones y medio de personas están habilitadas para sufragar dentro del padrón electoral.